una que yo conozco ¿verdad? una que yo conozco se ha a una carrera calle brique. conoce a dos gemelos que eran atletas de Mozambique cual el UFO de los dos hermanos que espectáculo que exhibición que recuerdo más bueno que guarda esa media, nada más. Han quedado este fin de semana que gana para entrenar por la playa del Cañuelo. Está lo que está buscando es que se le suban los dos gemelos. Convencí a mi pareja, hermano. Convencí a mi pareja para montar un trío con un amigo. Y ha salido también que de ver en cuando cuentan conmigo. <risa> no a la azul, cuando al fin completó la elección, era la porra de un poesía que de la transición, <risa> imposible abarcar todo el grande por grande, le dije a mi pareja, esto es castiano, y que ya vamos a dejar lo que esto se está yendo de las manos. <risa> Hay tantas procesiones, hermanos Hay tantas procesiones Que ha dado un toquecito el señor obispo Cuando le da la gana en esta ciudad sale todo Porque Cualquier fin de semana del año Te tropiezas una procesión Las conocen por extraordinarias Porque claro es la excepción Y la llaman así de esta forma Por normal las de Semana Santa son ordinarias, con penitente cagando siento tus muertos por Candelaria. Desde que en la derecha, hermano. desde que en la derecha se si ha libre, se ha liado con un artista, se ha visto la importancia de una pareja que esté bien vista. A Santiago Abascal en un mitin le han pedido las bases de box que se líe con una cantante que salga en televisión. Por supuesto que sea patriota y él nota, como es habitual, ha risado el riso. Ya se ha comido la boca tres veces con Mario Baquerizo. Ah. Tuve una cita ciega, Aleluya. Tuve una cita ciega, ella era un pigonazo de envergadura Que me propuso un rollo muy liberal y sin atadura Una pija moderna de hoy que me dijo en un tono sensual Que su amiga, su prima y su hermana también eran liberal. Me monté con la coa un taxi. Sí, qué fácil Llegamos a un hotel bastante temprano y me pasé todo el sábado en un congreso de ciudadanos. Nuestra ciudad de Cádiz no tiene un protocolo anti que vaya más allá de ponerse un casco y coger la moto. En el caso que venga un tsunami, lo importante es la tranquilidad. El instinto de supervivencia te dirá cómo actuar. Si nos pilla una tarde de fiesta como esta, sigue el sabio consejo de un gaditano. Dale la espalda a la ola y tapa el cubata con una mano. Me he dado cuenta últimamente que en los tiempos en que vivimos el dar Darracol ya no me da asco ¿tú? ¿Tiene domótica? No, yo tengo informática. Solo tiene informática. O anda y ponte domótica. Ya llegó la domótica, en mi casa hay domótica. Llevo un domótica, ya tirando de la domótica. Ya llegó la domótica, en mi casa hay domótica. Llevo un domótica, ya tirando de la domótica. con el televisor al robot aspiradora Con la ducha y la freidora a través de un altavoz Que es el que tiene el control Si le digo enciende luz, cuando entro por la puerta Me responde tururú, dale tú que está más cerca Si no tiene domótica, necesita domótica Está muy bien la domótica, te tenía que la domótica. Mi robot aspirador limpia el suelo y saca brillo. Ayer fui por el pasillo y me dijo moqueado, no me quise lo mojado. Con la plancha me llamó, preguntando dónde estaba, que ya estaba en el salón. Planchando como una clava <risa> ya llegó la domótica en mi casa hay domótica llevo un mes con domótica ya criando de la domótica puso un audio del whatsapp mi atado de la salita me invitaba un coleguita a tomar algo en un bar justo después de currar y saltar la termomix no me hagas lo de otro viene, me harto de cocina y luego al final no viene. <risa> si no tiene domótica, me pone domótica, porque si hay más domótica, mejorará la domótica. Mi suegro me preguntó, por el burro y los clientes, yo le dije lo de siempre e intervino el altavoz. Lo de siempre, sí, señor. Me encendió el televisor conectándose a mi nube y proyecto a toda voz mi vídeo del porno tuve. <risa> <risa> ¡Qué <risa> oportuna domótica! Alguien <risa> inventó la domótica, le daba con la domótica. <risa> Tengo un bater japonés que me analiza las veces y me envía una hoja de estrés con el control semanal de mi flora intestinal en los días de carnaval fíjate si me conoce, nada más que me ve va llamando al ciento dos. ya llegó la domótica en mi casa hay domótica y en un negros domótica ya estoy de la domótica ya llegó la domótica en mi casa hay domótica tiene un mejor domótica, y aquí de la domótica. Todo el mundo tiene domótica. Todo el mundo tiene domótica. Carmena tiene domótica. Casado tiene domótica. Rivera tiene domótica. ¿Y Echenique? Echenique es la domótica. Ya llegó la domótica. En mi casa es domótica. ¡Mortica! de la robótica! Yo creo en Charles Darwin y sus teorías La evolución del hombre ha sido siempre una monería. Las especies adaptan al medio en un ciclo sin fin natural Porque surge algo en el entorno que te obliga a jugar Pero como en cualquier otro asunto, hay puntos Que ni siquiera Darwin te los despeja Para que mierda me salen los pelos gordos de la oreja Pablo Casado sabe, hermano. Aleluya. Pablo Casado sabe que hay que llevarse bien con los periodistas desde primera hora de la mañana tiene entrevistas. entrevista. A las ocho estaba en la primera, pero antes ya estuvo en la sede y venía de hablar en la COPE a las siete menos diez. A las cinco ya habló el mondacero primero. En la derecha no tiene contrincante, Pablo Casado, un facha por muy temprano que <risa> se <risa> Aviso a las señoras, compañero. Aleluya. Sí. Aviso a las señoras, se <risa> ha quedado <risa> soltero Albert Rivera. ¡Ole! Y por lo que se sabe, está fácil, casi como <risa> cualquiera. <risa> Si estos días lo ves por la calle, aprovecha la oportunidad. Y que llevas un tanga naranja que se pone a babear. Va a invitarte a marisco gallego y luego te ofrecerá una copa en su propio piso. Pero no te come el papo hasta que casado te dé permiso. No <risa> estoy casado, <¿me> dé permiso. <risa> Caído, compañero. Valle de los Caídos, 5 de la mañana hay un asalto. Se cuelan seis chavales de sot de box con el brazo en alto. Al llegar a la tumba de Franco, uno lanza con mucho fervor una olla llena de puchero con su hueso de la vuelta con su apio cuerno y zanahoria. qué historia llena de garbanzo el monumento. Se han enterado de un caldo bien calentito, levanta un muerto. Urdangarín el pobre, compañero. Urdangarín el pobre, se aburre en la prisión, haga lo que haga. No encuentra ningún hobby que le divierta o le satisfaga. En su celda ha colgado una foto. De Cristina posando de pie. Y así pasan las horas el pobre entre a y la pareja. Y la abuela, y la abuela, y el Por eso no hay nadie que le dé un poco de consuelo. Da pena verlo en la lucha tirando solo el jabón El año 2004 ya estaba yo saliendo con Ana Mari. Tuvimos una bronca porque perdió mi carnet del Cádiz. Me jodió toda la temporada, casi acaba nuestra relación. Todavía hoy en día me dicen que el carnet no perdí yo. Cada vez que sacamos el tema, problemas. Y ahora ha salido un audio de Villarejo. donde le digo a mi primo que sin problema yo se lo dejo. Me he dado cuenta últimamente que en los tiempos en que vivimos, por un cubata con un morazo. <risa> <risa> vale. Y Gota del Perchero no se hace responsable de las letras recogidas y de presente libreto ni opiniones referidas por ninguno de sus miembros. Y ustedes los receptores renuncian a las demandas y querellas y te puestas procesos judiciales que viven devenidas por las presiones sociales de los grupos de opinión. ¡Todo de acuerdo! ¡Sí! Bien. Amado líder, ¿qué es también ser español? Oh. Pero no español, sino español, español, español. Y me miró el amado líder con esa carita que tiene. Y él le dice que no al amado líder. Y me dijo, España es un gran país. Sí, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escucha atentamente esta metáfora. <risa> o a lingoría. A <risa> lingoría. No sé lo que he escuchado, ¿eh? Qué bueno metáfora. Es que no me digo a <risa> tributar. España es un gran país de 40 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Pero se si habló de España, de España, de España, me sobran Cataluña y de bueno. sí. También las baleares que son casi alemanes y los de Extremadura me sobran por igual porque ese tren que tienen es de Portugal. <risa> España es un gran país de 32 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Me acusan de racista, machista, clasista, pero respeto a todos por igual. Yo solo expulsaría a esa minoría que no ha seguido nuestro modelo occidental católico, taurino y heterosexual ah. España es un gran país de unos 8 millones de españoles de España que formamos esta gran nación fue para los que hacen pruning, spinning, y esto es España, ponerse a correr. En nuestras reflexiones hablamos de españoles, pero de españolas nunca hemos dicho nada. Así que habrá que eliminar a la mitad. España es un gran país. De 10.0 mil habitantes, españoles de España, desde España que formamos esta gran nación. Si sí, somos exigentes, aquí hay descendientes de sangre musulmana y sefardí. Deben ser admitidos según el apellido, los que acaban en Z son más propios de aquí. Hernández, Gómez, Pérez u Smith. España es un gran país de 500 personas españolas de España que formamos esta gran nación. En esta patria mía, la gastronomía define la más pura espalidad. Menuda maravilla, el bocata de tortilla. Quien tenga alergia al huevo, ese no es español. Y si encima es celíaco, pues mucho peor. España es un gran país que cabe en una venta con un montón de espacio y ningún problema va a marcar. Si somos consecuentes, aún me sombra gente, es muy difícil ser buen español. Incluso nos miramos los tres que aquí quedamos, cantamos en carnavales, nos falta seriedad. Y eso en España no se puede tolerar. España es un gran país con valles y montañas, con ríos y mesetas. y ningún habitante español. ¡Bravo! ¡Bravo!